¿Siempre has querido aprender sobre la tecnología? ¿Piensas que no es para ti? En Tecnología Aquí pensamos que aprender tecnología es para todos. Y por eso hemos decidido emprender este proyecto en el que pretendemos instruir sobre los temas tecnológicos más de actualidad de una forma fácil y didáctica. ¿Quieres saber cómo protegerte de ataques en la red? ¿Acaso te interesa descubrir cómo borrar tus datos de forma segura? En ese caso, os recomendamos fervientemente que os suscribáis a este canal, cliquéis en la campanita para recibir notificaciones sobre nuestra actividad y estéis atentos a los próximos vídeos. Bienvenidos a Tecnología aquí, el canal de tecnología para todos.